a toda mi tierra, a mis culturales, a la familia, a todas las visitas que hemos recibido, a todos quienes de alguna forma han venido a compartir con nosotros esta pieza tradicional de Niño Nau. Mil gracias, mil bendiciones y mucha suerte para todos en este nuevo año de 2023. Gracias, gracias. Feliz año, feliz año. Abrácense, abrácense, chicos. Abrácense. Feliz año, feliz año. Amarillo ¡Abracen! Abrásense, apachúrense. no, No, no. no, no. No, no, No, no, no, no, ¡Para baile, bailen, para que bailen! La gente a la para Ay, en It's not Tay, pica, pica lo, adentro, de frente entras, sí. en una mesa oh, reguilla, y en la pared chiquitita si pegado, lo único. ¿sí? ¿La puertita? No, adentro, adentro. ¿Está la pierna? Solamente hay una puertita, ventanita chiquitita. Ya. Esto abre, mete la mano, sale de otra forma. está cerrado, si bien entra entras nomás. Sí, si no mate, es la guarra. Pícalo, pícalo. Keep on...